Hola, hola. Hola, hola, bienvenidas. A ver, ya estoy. Ya estoy. Voy a avisarle a Maylin que ya estoy por aquí. No le había avisado. Hola, chicas, bienvenidas. Hola, hola, vamos a ver quién entra por ahí, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, vamos a dejar que vayan entrando un ratito. Estoy buscando esto, estoy buscando esto. Hola, hola, chicas, bienvenidas, soy Karina Fiorella. De mi academia de Scrap. Quiero agradecer a Maylene Garay por haberme invitado a su página para celebrar este aniversario. Vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver quién está por ahí. Buenas tardes, siguiéndome las chicas. Vienen corriendo. Hace un ratito estuve en mi página para invitarlas. A ver, no las voy a. a Saco esto. Ya. Hola, hola, bienvenidas. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias a Maylin por invitarme para celebrar su aniversario, un aniversario más de la página. Yo realmente soy una seguidora de Maylin, me encanta, me encanta verla porque siempre es súper activa, es, tiene una energía linda. Me encanta ver a Maylin. La felicito porque trabaja muy bonito, además que se esfuerza muchísimo. Eh, yo, yo ya la hemos entrevistado en Escraperas de miércoles, yo soy también una escrapera de miércoles. Tengo una revista, un magazine donde entrevistamos escraperas, para las que no me conocen, eh, junto con Morita, que ahorita está eh, de vacaciones y estoy invitando siempre a alguien que me acompañe. Y cuando la entrevisté, lo primero que le pregunté era cómo hacía para transmitir todos los días. Porque por más que yo quiero transmitir todos los días, el tiempo no me lo permite. Entonces, eso realmente es un, un gran logro. Eso es eh, bastante trabajo y sacrificio, les digo. Yo que tengo ya metida en este mundo mucho, mucho tiempo y realmente eh, es, es bastante trabajoso, pero como esto nos llena de pasión porque esto es algo que nos gusta, entonces este, estamos contentas y felices de hacer esto. Hola, hola, bienvenidas por favor todas a compartir. Ustedes saben que nos ayudan muchísimo compartiendo cada uno de los tutoriales, igual el de Maylin y el de todas las chicas que ustedes sigan. Así que a compartir. Yo soy Karina Fiorella de mi Academia Scrap y de Scrapeando con mis Cari, por ahí me pueden visitar. En cualquier momento, por ahí siempre estoy compartiendo eh, tutoriales gratuitos también. Y en mi academia, en donde dictamos clases virtuales durante todo, todo el mes, dictamos clases virtuales. ¿Ya? ¿Cómo están? Bienvenidas. <ríe> ahí está Maylene. Mm, Karina es mutuo, yo soy admiradora de tu hermoso trabajo. Gracias, mailín Yo de verdad te admiro mucho. Digo, qué bien, qué bien, qué bien este, que hayan nuevas escraperas eh, peruanas que estén de verdad trabajando y ayudándonos a, a seguir creando, ¿no? Hola, feliz aniversario, Maylin. Ahí están las chicas compartiendo. Ahí está mi Vilmita, ahí está mi Vilmita. Cualquiera que le, ya, eh, le llame la atención la academia puede escribirle a Vilmita. Ahí la ven, Vilmita a h ella es mi asistente, mi mano derecha. Ella les ayuda a ingresar a la academia y a darles toda la información. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya saben, a compartir. Bueno, ya no me voy a ir mucho porque no sé cuánto tiempo tengo. No me acuerdo cuánto tiempo me ha dado MyLink. Es una tarjetita bonita. No es esta. Yo quiero mostrarles. Esta es la última tarjetita que he hecho. Esta es una Slim Line Card. Estos son los modelos que se están usando ahora. Se ven muy finos, se ven eh, muy elegantes. No, se les, no les voy a enseñar este, este modelo exactamente. Les voy a enseñar en vertical, pero va a ser así alargada. Pero quería que vean qué bonitas quedan este tipo de tarjetas, ¿no? Miren qué bonitas, ¿ya? Eh, el tamaño de esta, por ejemplo, es de, si no me equivoco, 21 por 9, ¿ven? Y es la misma que vamos a hacer nosotros, pero esta, esta vez, como no me gusta repetir mis, eh, mis tutoriales, la vamos a hacer alargada. Eso quiere decir que es una layered card, ¿ya? Va a ser alargada, pero quería mostrarles este tipo de tarjetas que es lo que yo trabajo normalmente, ¿sí? Buenas tardes, todo el tiempo que necesite. ¡Ah, excelente! Ya, porque eso me estresa un poquito. Eso me estresa. Bueno, voy a sacarme en este momento para que ya no estén viendo la Miss Cari. Aquí lo que queremos ver es el tutorial, ya la Miss ¿no? Voy a dejar por acá mis proyectos. Entonces, vamos a trabajar con una colección que a mí me gusta mucho. Es una co colección de eh, Journey to Providence, Province. Bueno, no soy muy buena en el inglés, pero es de fábrica de Me gustan las combinaciones que tiene con, eh, con morado, ¿ya? Entonces, con esta he trabajado para el fondo. Eso es eh, lo que quería mostrarles. Cuando ustedes compran una colección, la colección les va a ayudar a hacer la combinación de sus tarjetas o de lo que quieran de los álbumes, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en la parte, me gusta porque en la parte de la carátula, de la carátula no la hacen perder y eh, ponen ahí sus, sus, eh, sus piezas para recortar, ¿no? Los famosos die cuts, ¿no? Miren qué bonito. Yo de esto he escogido una que me gustó mucho, que es esta ventanita. A ver, mírenla ahí. Venía acá. Esta ventanita me gustó mucho, así que con esta voy a trabajar. ¡Hola, hola! ¡Hola, Bequita! La novia, la novia del año está ahí. Ahí está la novia. ¡Hola, hola! ¡Feliz aniversario, Marlene! Eres muy creativa e imparable, es verdad. Muy bien, yo voy a trabajar con esta ventanita. Esta ventanita en realidad va a ser mi punto focal. El, eh, en la tarjeta, esta ventanita va a ser la que va a llamar la atención. Por eso es que es importante saber qué van a escoger dentro de, sus, eh, de las piezas que quieren. Por ejemplo, yo he podido escoger esta puerta. ¿No? He podido escoger esta puerta y esta puerta la podía decorar, le podía poner flores y todo eso. Ahora lo que voy a trabajar es una ventana y quería mostrarles de dónde había sacado, ¿ya? De dónde había sacado la ventanita, ¿ok? Ahora, las, la tarjeta que vamos a hacer es una tarjeta, como les decía, es una layer card. La medida, hola, hola, ¿cómo están? Ahí vinieron, ahí vinieron en mancha. La medida, eh, se los digo de una vez, es de 20 por 20 por uh, 20. por 20. Es de 20 por 20, ¿ya? Y está doblada por la mitad. Entonces, le va a quedar de 20 por 10, ¿no? Esta igual es una tarjeta alargada, pero la vamos a trabajar en vertical. No la vamos a trabajar en horizontal, sino en vertical. Además, yo he sacado de la colección que les acabo de enseñar de fábrica de quórum dos piecitas, ¿no? Una que va a ir en la base, en el fondo, y la otra que va a ir encima, acá, ¿ya? Voy a sacar esto porque de repente esto les llama un poco la atención y no van a estar atentas con eh, lo que estoy haciendo, ¿ya? Vamos a trabajar y vamos a, eh, vamos a hacer flores. Pero no vamos a hacer flores de cartulina, vamos a hacer flores de eh, fomirán. No sé si ustedes conocen el fomirán. El fomirán es eh, un material como el foam, ¿ya? Pero delgadito, súper delgadito. No sé si lo ven ahí. Súper delgadito. El foam, el foam, foam. Viene de diferentes grosores. Miren este que también vamos a utilizar, pero para darle el relieve. Miren qué gordito es. Más o menos es de medio, media pulgada. En cambio, este es súper, súper delgadito. Este es con el que vamos a trabajar las flores. Para las que no saben, a mí me encanta hacer flores. Me dicen la reina de las flores. Y entonces, por eso es que yo hago flores. Entonces, vamos a trabajar estas flores que están hechas, que van a ser hechas de eh, foam, ¿Ya? ¡Feliz aniversario! Ahí están saludando. Muy bien. Entonces, como vamos a demorarnos un poquito para hacer las flores, vamos a dejar nuestra tarjeta a un lado, porque armarla ya va a ser otra cosa. Primero vamos a hacer las flores, ¿ya? La vamos a dejar por aquí, para que no, eh, no nos estorbe. Y vamos a utilizar estos materiales siguientes. Voy a utilizar esto, eh, estas flores de foam que están hechas de con este troquel este troquel de Elizabeth Craft Design ahí está miren ya, este es, esta es la flor que vamos a utilizar no voy a usar estas hojas, voy a utilizar solamente los troqueles vienen en tres tamaños diferentes, uno grande, mediano y pequeño y con este voy a trabajar, ok ya, ya están aquí ya están aquí, miren, ya, está, ya están todos troqueladitos en foam. Vamos a trabajar y vamos a pintar con los distress. Y aparte de pintar con los distress, vamos a trabajarlas con la plancha. ¿Ya? Quienes han trabajado alguna vez el foam eh, y han trabajado en plancha, sabrán que es súper fácil. ¿No es cierto? Yo tengo esta planchita que es súper cómoda para mí. Todavía no la voy a prender. Esta es una planchita que yo tengo, pero ustedes pueden utilizar la plancha que tengan de casa, ojo, ¿ah? ¿eh? Esta es una planchita que a mí me acomoda muy bien, es tipo una plancha de viaje. Se, eh, se baja el asa y queda la planchita Echada para que yo pueda trabajar eh, mis florcitas, por si acaso, ¿ya? Me parece súper cómoda para todas las, eh, las chicas que han llevado mi taller de mi festival de flores. Casi todas se compraron su planchita. Entonces, ya la mayoría sabe cómo trabajar. Muy bien. Va, voy a trabajar. ¿Por qué escogí estos colores? Pues que son los colores de la co, que combinan con la colección. Por eso escogí estos colores, ¿ya? Voy a tener por aquí... Una hojita, ustedes pueden poner una hojabón. Yo voy a poner una, una hojita blanquita para poder trabajar. Y los colores, a ver, a ver. Sí, se llama Fomirán. Así es. Gracias, Francesca. Mis cari, ¿podrías repetir el nombre de del Fom Delgadito? Se llama Fomirán. Fomirán, ¿ya? Ese es el nombre del Fom Delgadito. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con estos dos colorcitos. ¿Qué colores son? Es el chart lilac. Ahí está. Shark lilac. Ahí, ahí está. Y está el every green boat. O sea, un verde y un lila. ¿Ya? Hola, hola. Buenas tardes. Y a ver, ¿cuántos grandes he troquelado? Uno, dos... 4, 5. Tengo 5 grandes. Y medianos tengo 1, 2, dos, dos medianos. Y pequeños tengo varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? 3, 7. Tengo 7. ¿Ok? Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Aquí están los colores. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Voy a sacar esto para que no, eh, no se confundan, no se vayan a confundir con, lo, con todo lo que está acá y vamos a empezar a trabajar. Es muy fácil lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a bajar un poquito para que ustedes puedan ver y voy a comenzar a pintar con el eh, Evergreen, con el verde. Acuérdense que cada dedito tiene que tener un color, ¿Ya? ¿Cómo trabajo yo con mis tintas? Ustedes tienen que eh, coger la tinta, de, descargar en el papel y recién cuando han descargado, pintan. ¿Ya? Ahí. Descargan y ahí recién pintan. ¿Ok? Así todas. Vamos a... Vamos a Pintar de una manera irregular, ¿ok? No estoy pintando exactamente por un mismo lugar. Hola, hola, buenas tardes. Miren, estoy pintando por diferentes lugares. Súper irregular. A ver, descargando, así es. Siempre descargando. Creo que me preguntaron si iba a pintar con gelatos. No voy a pintar con gelatos. Esta vez no voy a pintar con gelatos. Yo pinto con diferentes materiales, por eso preguntan las florecillas intensas. Ahí tengo 100 florecillas intensas que han estado en el Festival de Flores. Ahí está, miren. De manera irregular. Ninguna pinto igual, todas las pinto diferentes. Ahí... Ahí está. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, hello, dice la Cari, con todas menos dos. Ahora ya se agregó a la lista una más, dice la Cari. Ahí está. Ya, de manera totalmente irregular. ¿Sí? Siempre descargando un poquito y podemos pintar de repente en un lado de la, del pétalo y de repente por acá. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Yo estoy pintando flores porque estoy segura que Maylin quería que yo pinte flores, ni siquiera le pregunté qué quería, qué quería que haga, pero generalmente me buscan por mis flores, así que por eso ya dije de frente, vamos a trabajar flores. Hola, hola bienvenidas a todas. Gracias por compartir siempre descargando un poquito para poder eh, pintar. Estoy pintándolas todas. Ah, sí, también con gelatos quedan lindos, por supuesto. Pero tengo que cambiar siempre de eh, eh, para pintar, no puedo pintar siempre con lo mismo. Ahí está. Pero pueden hacerlo también con los violatos. Es otra técnica, pero lo pueden hacer. Ahí está. Ya están pintaditas de manera irregular todas las florcitas, ¿ya? Dejando siempre un espacio en blanco. Vamos a cerrar y ahora vamos a pintar el lila. Este de aquí, ¿ya? Entonces, hola, un fuerte abrazo. Bienvenidas a todas. Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Ahora agarramos el lila, que es el Shark Lilac, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pintar, voy a jalar un poquito más para que no se confunda con el verde, y vamos a hacer esto. No la he descargado, pueden descargar, si ustedes ven que está muy fuerte, lo pueden descargar. Yo no he descargado porque ya voy viendo en dónde quiero el color. A ver... Ahí está. Es súper suavecito, si ustedes se dan cuenta. Los colores son súper suavecitos. Ya. Y siempre le voy a dejar un poquito en blanco. Siempre le voy a dejar un poquito blanco. Ahí está. Por acá y por acá. Acá si sí yo me voy de frente porque el color es bien suavecito. Entonces no quiero, quiero que se vea algo, ¿no? Ahí está. Miren cómo van quedando. A todas vamos a hacerles lo mismo. De verdad se pinta muy bonito el elfo, mirad, muy bonito. Ahí está. Si ustedes desean hacerlo por atrás, también lo pueden hacer. En realidad aquí no lo veo muy necesario. Si lo quieren, Pueden pintar por atrás también. Ahí está. Miren qué bonitas van quedando, súper lindas. Estas ya están. Vamos a poner estas por acá. <ríe> Alicia. Alicia, ¿por qué estás virola? <ríe> ¿Por qué será que sigue virola la Alicia? Está en el evento Hot. Ahí está. Este es el color. Voy a ver, agarró, agarró. Shark Lilac. shade Lilac. Ahí, ¿agarró o no agarró? Lilac y el otro es este de acá evergreen evergreen bowl. Ya sigue sí, virola la <ríe> mi Luca dice por dos. Ahí están todas las que están en el evento hot de este fin de semana. Muy bien. Siguen sí, viro las ideas. ahí está. Miren qué bonitos quedan. Los colores son súper suavecitos. ¿Dónde consigues el, el Fomirán? En realidad en, en diferentes tiendas de scrap, solamente tienes que preguntar si tienen, ¿no? Eh, yo no suelo recomendar tiendas, yo no soy tienda, no sé si Maylin tendrá, a ver ahí de repente está Maylin, pero sí hay, en la mayoría de tiendas de scrap hay, porque está muy de moda el Fomirán. A ver qué Maylin diga si tiene o si no, ahí comiencen a, a recomendar. Eh, personalmente, yo me lo traje, pero sí sé que hay. Creo que en Printy también está, estuvieron vendiendo Fomirán recientemente. Los 7 Scrap también tuvieron. Ya no los veo mucho, los 7 Scrap. Eh, ¿Quién más? Hay varias tiendas que tienen Fomirán. Ahí está. Miren qué bonito queda. Este, si se dan cuenta, no he descargado, porque no está muy fuerte el color. Entonces, no descargo y me voy de frente, ¿ven? Ahí está. Miren qué vueltas quedaron. ¿Ahí los ven? ¿Los ven o no los ven? Ahí está. ¿Ya? Hemos terminado de pintar. Ya están todos bien pintaditos. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la planchita. ¿Ya? Esta es mi planchita, como les decía. Es una plancha... Que en realidad yo me traje también, pero después descubrieron todas mis intensas florecillas. Florecillas intensas. Que aquí en Lima también lo estaban vendiendo. Así que ellas felices compraron sus planchas. Si me dicen a mí dónde, no les puedo decir porque yo no sé en dónde lo compraron. Pero en el grupo de las florecillas intensas, sí. Se llegaron a comprar todas, se llegaron a comprar sus. Sus planchitas. Y como tengo un montón de florecillas ahí, ahí les van a decir seguramente. Acá somos una comunidad súper, súper, súper colaboradora. Entonces, seguro, miren, ya prendió mi planchita. Pero, ojo, ustedes pueden también trabajar con la plancha de su casa. ¿Ya? Mira qué lindo también tiene. Ahí está Gladys también. Dice Carmen Sánchez también tiene, Fomirán. Ahí está Vilmita diciendo. Ajá. El fomirán es igual que el Fomirán, El, el igual que el foamy, pero delgadito. ¡Ahí está Sandrita! Ahí está la, la florecilla intensa número uno es Sandrita. Y dice, tienen que pedir el fomirán de un milímetro. Ahí está. Ya está prendido. Yo lo pongo en algodón. ¿Ya? En algodón. Y bajo aquí para que quede mi planchita. Vamos a ponerlo así para que quede mejor. Ahí está. Chicas, ¿alguien sabe dónde vende el planchita? Ahí está, ahí van a decir, ahí van a decir, la planchita la vendía en Princess Tutu, así es. Ahí están, ahí están. Miren, yo simplemente hago esto, coloco, comienza a levantarse, no sé si ven cómo se comienza a levantar. Y ahí cuando ya comienza a levantarse lo saco. Ya, lo saco y hago esto. Lo junto y hago esto, miren. ¿Ve? Mabelita Printy tienen, Mira, así va a quedar, miren. Todas. A ver si, lo ves, si es que delante de ustedes se levanta. Ahí lo ven, que se está levantando. Ahí lo ven, se levanta. La sacamos. Le damos vuelta, así la juntamos. Y le hago así. Así, le enrollo. Así. ¿Ok? Ahí está la Sandrita, sabe ahí. Ella es la florecilla intensa de, del Festival de Flores que hemos hecho. Ya viene el Festival 2 para que se... Eh, para todas las amantes de las flores, ya viene el Festival 2. No les puedo decir el día, la fecha, pero estén atentas. Tienen que ir a mi página de Scrapeando con mis cari Ahí se meten, a Scrapeando con mis cari Ahí siempre estoy eh, dando tutoriales. Y sobre todo avisando a la hora que hago tutoriales, eh, festivales de flores. Ahí está. A ver, dice, primera vez que te veo. Me sorprendí cuando lo enrollaste. <risa> no pasa nada, no pasa nada. usted. Y esto también hago yo, les cuento, con, con las de papela. ¿eh? Hay muchas formas de trabajar el fumirante. Y esto también eh, lo hago con la cartulina. En algodón, Julita. En algodón. Ahí está. Solamente necesitan ustedes que se levante. Sí. Ahí. Miren como si estru estuvieran estrujando algo, ¿no? Ahí, ven. Ahí me queda un poquito manchada, pero es normal. Ahí está. Eh, la planchita en Princess Tutu. Ahí está. La planchita en Princess Tutu. Lo que sí es que, sí, pues es verdad, demora. Estoy viendo que este pincel tiene una manchita, creo. Voy a, voy a usar mejor este. Ajá. Ya está. Lo levanto y las enrosco sin miedo. Ahí está, sin miedo, todas, ahí la mayoría ha estado en mi festival número uno. El festival está en la plataforma de la academia, pueden entrar a ver, eh, comprando pues, ¿no? la, El festival, ¿ya? En la academia tengo el festival. Ahí está, vamos poniendo las últimas, las chiquitas las puedo poner. Yo lo hago así más rapidito, pero ya saben, ustedes con paciencia, ¿ya? Su primer festival de flores aprendimos todo eso. Así es, en el primer festival de flores aprendieron. Fomirán de un milímetro, ahí está la sandrita. Fomirán de un milímetro. Estrujo, estrujo, así es, estrujo, estrujo. Estrujo sin miedo el primer taller fue un éxito así es yo no sé ya para qué quieren más talleres si ya les enseñé todo yo no hay muchas cosas más sí voy a hacer mi segundo taller porque hay muchas cosas más pareciera que no pero sí ya voy a pagar. en este momento voy a pagar. ahí está voy a dejarla acá un costadito es una hermosura es una belleza a mí me encanta cuando no tenía esta, obviamente la hacía, ¿con qué? ¿Con qué creen que la hacía? Con mi plancha normal. Con la plancha normal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está. Miren, miren cómo se hicieron nuestras flores. Lindas, ¿no? Ahí están. Ahí a un costadito. Listo, ya están. Miren qué bonitas quedaron. Voy a ver si tengo un pañito húmedo para limpiarme. Porque de todas maneras, acuérdense que es, es pintura. Entonces, lo que queremos... Buenas tardes. ¿Qué material es? Es Pomirán, chicas. Es Pomirán. Gisela dice, inscríbanse en la academia para que vean el festival. Es la mejor inversión. Ahí está. ¿Quién mejor que Gisela? ¿Quién mejor que mis mismas alumnas? Para que les aconsejen. Si ustedes entran a la academia... Eh, hablan ahí con Vilmita Porque Vilmita es ahí mi asistenta Y le dicen Vilmita, quiero entrar al festival Y ella les va a ayudar a entrar al festival Por la plataforma ¿Ya? Van a ver un montón de formas De hacer flores de diferentes materiales Muy bien eh, Ahora sí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarlo Con eh, Bueno, yo también tengo aquí un foam Uso mucho el foam, este es de Sixi. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Junto con un... Eh, a ver, junto con un punzón, vamos a hacerle el respectivo huequito. ¿Ya? El respectivo huequito. A ver, ¿qué vamos a hacer? La vamos a abrir, miren. La vamos a abrir. Cuando el troquel es así de delgadito, hay que tener cuidado porque sí, es verdad, podría romperse. ¿eh? Me ha pasado, le ha pasado a las alumnas, no hay problema. Este, y no pasa nada, si se les rompe a la hora de pegar, lo volvemos a pegar, no hay problema, ¿ya? Hay una forma, hay otra forma que pueden ustedes agarrar y hacer esto y comenzar a enrollar así y la flor se, se vuelve diferente, pero no quiero hacer eso ahorita, me gusta mucho cómo queda así, caprichosa, así que solamente voy a hacerle el huequito, acá, ¿Ya? ¿Cuál es la academia? A ver si alguien puede, eh, o Maylin puede eh, poner mi, o, o por ahí está Vilmita y la, la pineo, para que puedan comunicarse con Vilmita. Miren, simplemente la abren, ¿ya? Simplemente la abren y le hacen un huequito, ¿ya? Hay varias formas, ¿ah? Pero yo solamente voy a abrirla y hacerle un huequito, así. Ahí está, ahí está Vilmita. Voy a tratar de pinearla un ratito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la encuentro a Vilmita para pinearla ahí. Oh, no, ahora no la veo a Vilmita. Mi Academia Scrap, así se llama, ¿ya? Ah, voy a escribirlo yo. Es el... Eh... 948. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya la vi. Ya la vi. Ahí está de Vilmita. ¿Está bien el teléfono? Sí. Ese es el teléfono de Vilmita. Se comunican con ella y ella las ayuda a ingresar a la academia. ¿Ya? Muy bien, seguimos, ¿ya? Entonces, seguimos haciendo los huequitos. ¿Se acuerdan que dijimos? Los huequitos. Entonces, solamente abrimos. En este caso no las voy a abrir, pero a veces las, las empujo y las abro y, y les hago otra cosita, pero ahora quiero que queden así, medias caprichositas. Hola, Vico. Los pétalos no son del mismo tamaño, son tres tamaños diferentes. Si no han estado en, desde el principio, no se preocupen, el video queda grabado. Son tres tamaños diferentes: uno grande, uno mediano y otro pequeño. Lo que estoy haciendo en este momento es haciéndole los huequitos. ¿Ya? Le estoy haciendo los huequitos. Buenas tardes. Gracias, Vilmi gracias Sandrita, por ayudarme. No encontraba este la, lo que puso Vilmita. Gracias, chicas. Gracias por la ayuda a todas las florecillas intensas que están esperando el Festival 2. Eh, les recomiendo que hagan el Festival 1 porque en el 2 no voy a hacer lo mismo. Y son un montón de técnicas ahí, un montón. Ya, miren, miren, un huequito en el medio. Hay algunos troqueles que ya vienen con el huequito. Ya, miren cómo no se hace nada, nada, no pasa nada. Y si se les rompe, no pasa nada. Si se les rompe, tampoco pasa nada, chicas, ¿ya? Ahí está. Todos estamos haciéndole huequito. Parecen pétalos de orquídea. Así es, Medalí. Parecen pétalos de orquídea. Por eso es que no les he hecho nada. A veces eh, les hago otra forma, pero ahorita no quiero hacerles nada. Me gusta cómo quedan así. Me encanta. Y el color que saca el fumirán es precioso. A ver, a ver, por acá. Su huequito, ahí. Sí, estoy poniendo, estoy haciéndole el huequito con el punzón. Tiene la apariencia de porcelana, así es. Si vieran las que yo hago de Helfer, se mueren, parece que fueran de porcelana también. De los sellos y de los truqueles de Helfer, que es una marca que también con la que trabajo. Este punzón junto con una, a ver, ahorita les enseño, ¿estará por acá? Miren, este punzoncito con, miren qué hermoso, este punzón con este rodillito lo hizo, eh, lo hace, en... ay, maíta, maíta, ahí está. Maíta hace esto. Es una belleza, ¿no? Hay celestitos y rosaditos. Yo no hago ninguna venta, chicas. Yo solamente dicto clases. Muy bien, ya están. Miren qué bonitas quedaron. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle su pistilo. ¿Ya? Yo voy a agarrar un alambrito súper delgadito. No sé si lo ven acá. Es un alambrito súper delgado que es el que me va a ayudar a poner los pistilos. ¿Ya? Maíta de co, exacto, maíta. Y he cogido moraditos para que combinen. Entonces vamos a poner... Vamos a poner tres. Coloco este de aquí. Y primero voy a empezar, a ver, vamos a ver, tengo dos grandes. A ver, dos grandes con un mediano... Pongo un mediano así, ¿ya? Entonces cojo, ay, acá hay uno que me, que me ha faltado. Maíta de Sí, así se llama. Maíta de Ahí está Sandrita, rollito y punzón, 33 soles lo vende maíta. Ahí está, ¿ya ven? Acá están mis alumnas, son lo máximo. Miren, voy poniendo el medianito, ¿ya? Ahora voy por el grande. Sí, falta uno. Ahorita lo hago. Gracias, Carolina. Ahorita lo hago. Ahí está. Miren cómo voy armando y miren qué bonito quedaron los colores hermosos, ¿no? Ahí. Ahí. Ahora vamos a poner el otro. En el Festival de Flores aprenderán a hacer flores sin molde, troqueladas en velum, en cartulina, utilizando distintas tintas, pañolense, no se lo pierdan. Ahí sí mis alumnas son lo máximo. Por eso yo las quiero tanto a mis alumnas. Son unas cositas ricas ellas. Son mis florecillas intensas. Yo las amo a mis florecillas intensas. Ahí está, miren qué bonito, díganme si no es una preciosura. Ahí queda, ¿ya? Ahí queda. ¿Qué hago yo? Entre cada pétalo le pongo un poquito de gomita. Ahí, ahí, ¿ya? Entre los pétalos, un poquito de gomita. Miren cómo quedan bonitas cuando son caprichositas. De, de la otra forma que también les puedo enseñar, o ya les enseñé a las chicas, también quedan lindas. Ahí está. Miren, la primera. Y lo mejor de todo es que hacer este tipo de flores, pueden hacer los colores que ustedes deseen, ¿no es cierto? Vamos a ver, colocamos acá. Hola, por favor, informes del curso. Eh, por favor, comuníquense con Vilmita. Ahí está pineado, me parece. Con ella comuníquense para el curso de flores. Este curso ya está grabado, está en plataforma. Y ustedes pueden aprender a hacer flores de diferentes, diferentes materiales, así como lo han dicho mis alumnas. Escríbele, Vilmita, a su número. Gracias, Andrita. Luego acá. ¿Qué es Helper, Helfer. Helfer es una marca de flores, este, Giovanna. Con esa marca yo trabajo también haciendo unas flores hermosas. Un poco cara, la verdad es que es un poco caro los sellos y los troqueles, pero quedan hermosísimos. Visiten mi página y ahí van a ver todo lo que hago. <ríe> sí, yo soy la rosa salvaje. Ellas son mis florecillas intensas y yo soy la rosa salvaje. Uy, me hubiera puesto así en el evento rosa sal. Ya, miren, ahí está la otra, ¿la ven? Toda caprichosa, caprichosa como la miscaria. Muy bien, ahora, ya saben, entre cada pétalo le vamos a poner un poquito de silicona. ¿Ya? Por aquí, por aquí. Y acá también, un poquito de silicona, aquí, y aquí. ¿Qué dice? A todo lo pones detalles de flores, cartulina, tela, fieltro, velo, <ríe> todo. Mis cari desde el taller solo pienso y vivo. <ríe> a ver, voy a leerla, Adela. Mis cari desde el taller solo pienso y vivo por flores. Ay, tan linda la de la Aida. Schelfer es una marca americana. Y también, Ceci. Hola, Angelita. Ahí está. Otra florcita. Miren qué hermosa queda. Este modelo me encanta. Me encanta. Ya, ahora vamos a hacer las chiquitas. Cari, fija, fijaste un número que no es de Vilma. Oh, Dios mío. Ay, por favor, ayúdenme. Porque no sé, cómo no lo tengo, el número de, de Vilma. Voy a desfijar. Este, eh, Cari, si ¿sí puedes poner el número de Vilma para poderla este para poderla fijar, porque no la veo. Cada flor y serio bordea entre los cientos. <risa> sí, es verdad. Lo que está diciendo Criseli es verdad. Por favor, Cari, si ¿sí puedes poner el número de la academia, el de la academia, ¿ya? A ver, sigamos. Sigamos. Esta vez voy a agarrar solamente dos. Solo voy a agarrar dos. Voy a bajar un poquito. Me avisas para poder pinearla, ¿ya? Y vamos a agarrar el mismo alambrito. Es importante el alambrito, ¿ya? Es súper importante el alambrito. Disculpen, creo que no era el número. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos. Sandrita, podrás poner el teléfono. Creo que Karina no se fue. Podrás poner el teléfono de Vilmita? Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos todo sobre flores, materiales, ingresan al curso Buena Inversión. Ahí está, ¿ven? Está la sandrita. Vamos a utilizar este de aquí. Ah, perdón, uno chiquito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. el de Vilmita. Gracias, gracias, gracias. Ay, que en mente que ahí siempre hay alguien. Aquí, fijar. No era el número ese, ¿eh? No sé quién me lo dejó por ahí. Ese número lo piñe Sí, era de Vilma. Pero Cari decía que no era de Vilma. Ya, ya lo volví a pinear, a ver, por si acaso. Muy bien, seguimos. Ahora estoy poniendo dos chiquitas. Miren ahí. Dos chiquitas. Gracias, chicas. si ¿Sí era. Ay, ah, ya, ay, ya, ya, Perfecto. ¿Y qué la cari? ¿Qué está haciendo? Se, se, queda, se ha quedado dormida. te que está diciendo? Que no. Ese es el que tengo. Sí debe ser. Lo que pasa es que Vilma tiene uno personal y uno de la academia. Ojalá hayan puesto el, el de la academia. Ya. Yeah. Ahí viene la otra. Vamos a ponerle la gomita. Lo que más demora en realidad, chicas, es... La flor. Luego ya armar la tarjeta ya es mucho más fácil, pero las florcitas son las que más demoran. ¿Ya? ¿Mis, qué tipo de alambre? Es un al alambrito delgadito. Cualquiera que encuentren delgadito. Hasta puede ser un hilo de pescar, pero el más delgadito que encuentren. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos. Excelente el de la academia. Es. Muchas gracias. Uh -huh. así es, ahí está como dice Dorita eh, en, la, en el mismo pistilo a veces vienen unos alambritos duritos esos también les puede servir también les puede servir esos ya gracias sí era ya, perfecto gracias, ahí la deben tener a la vignita entonces buscándola porque ya la Vilmita estaba aquí y ya no está. Eso quiere decir que le están escribiendo. <risa> Realmente vale la pena, como dicen las chicas, es una buena inversión porque son bastantes técnicas que enseño. Todo marzo, ¿marzo fue? Sí, todo marzo, eh, todos los fines de semana hacíamos flores, todos. Ese, es, ese ha sido el festival número uno y de aquí ya viene el 2. Ay, perdón, creo que no están viendo. Miren, ahora estoy haciendo unas chiquitas, ¿ya? Ya no están así de grandes. Estas son las grandes. Y aquí ya estamos haciendo las chiquitas. Muy bien. Yo le coloco un poquito de goma aquí para que agarre bien. ¿Ya? Muy bien. No se me aburran. Esto realmente es súper relajante, chicas, pero súper relajante. Para las que les gusta, se lo van a pasar súper bien haciendo flores. Y para todos nuestros proyectos necesitamos flores, ¿no? Qué mejor unas flores hechas por nuestras propias manos. Muy bien, uno último más. Ahí está. Uno, hasta este el otro. Ahí. y vamos a poner uno más ya este último. A uno le he puesto dos y este le estoy poniendo tres. Listo. ¿Han visto qué bonitos han quedado los colores? Acá. Yo sé para tortas. Bueno, lo pueden hacer para tortas, aunque normalmente las hacen comestibles, ¿no? Pero en realidad para nosotras que somos scraperas nos sirve un montón para tarjetería, para, eh, para álbumes. En todas partes ponemos flores en realidad, ¿no? Ya está, chicas. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal les quedaron? Se las voy a mostrar. Miren. Qué bonitas. Ahí están. Y una más por acá. Ahí está. ¿Ven? Qué bonitas quedaron. ¿Ya? Entonces ya están nuestras florcitas, que son las principales aquí en este momento. Estas, ellas son las principales. Vamos a dejarlas por acá. Ya. Ya. La alambrita vamos a dejar por aquí. Y ahora sí ya empezamos a armar nuestra tarjetita. ¿Ya? A ver. Por acá. Voy a llevarme esto que ya no necesitamos. Y vamos a trabajar con la tarjetita. ¿Dónde está la tarjetita? Está por acá. Muy hermosa. Sí, quedaron bonitas, ¿no? Voy a bajar un poquito Ahí. No, ahí, ahí está bien, ¿no? Muy lindas, bellas. Ah, gracias. Qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó. Bueno, yo ya les di la medida de la base. La siguiente tiene 0.5 centímetros menos. La siguiente tiene 0.5 centímetros menos. ¿Ya? Y además he eh, cortado esta ventanita que me gusta mucho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, siempre les digo a mis alumnas lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es armar, ¿ya? Poner nuestro, ¿cómo lo vamos a hacer? Y luego de colocarlo, ahí recién comenzamos a pegar. No van a pegar de frente porque si pegan de frente por ahí que no les gusta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este de aquí, la de aquí. La voy a rasgar. Se utiliza mucho esto del rasgado. ¿Ya? Ahí. Miren, la rasgué un poquito. Yo soy profesora inicial y me encanta el rasgado. Me encanta. Eso les enseñaba a mis alumnos a rasgar. Además, voy a rasgar todo este contorno que está aquí. ¿Con qué? Con una tijera. Hay rasgadores. Sí, hay rasgadores. Pero, este, no sé dónde anda. Siempre quiero buscar y no lo encuentro. Lo mismo puedes hacer con el filo de la tijera. ¿Ya? Vamos a arrastrar un poquito. que quede bonita. Ya, estamos haciendo una tarjetita. Chicas a compartir. No se olviden de compartir para que puedan... Eh, para que podamos hacer más, ahí está, por partecitas la rasgo, ¿ya? Y esta de aquí que he rasgado, por aquí, también voy a darle un detallito por acá. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces esta primera va a venir acá, si ustedes desean la pueden distresar, yo no voy a distresar, esta va a venir por aquí, ¿ya? Esta la vamos a sacar porque no la necesitamos. Luego la ventanita, miren qué bonita la ventanita, este es un, uno de los recortes de fábrica de Quorum y yo lo que voy a hacer es cortarle un poquito la ventana para que parezca que se está abriendo la ventana, que la puerta parece que estuviera abriendo. Entonces, vamos a hacerle un detallito acá. Este lo voy a cortar. Este no lo necesitamos. Y vamos a cortar acá. Dorita, hermosa. Connie, por supuesto que puedo, per, puedo repetir. Por supuesto que puedo repetir para las que han llegado recién. La tarjeta es de 20, 20 por 20. Es de 20 por 20. Entonces, ustedes van a quedarse en 20 por 10, ¿no? Que queda la, la, la tarjeta tipo Liner, ¿ya? Entonces, ya saben, 5 centímetros menos 0.5 para que quede un halo de luz alrededor. Y esta de aquí, vamos a colocarla acá. Miss, ¿el festival número 2 es en vivo? Claro que sí, va a ser en vivo. El festival número 2 va a ser en vivo, pero todavía no tengo fecha. Ojo, por favor, todavía no hay fecha del festival número 2, ¿ya? El 1 está grabado, pero no va... Hay bastantes, bastantes, bastantes técnicas, chicas. Yo les recomiendo que el, eh, cojan también el festival 1, porque hay bastantes técnicas, ¿Ya? Muy bien. ¿Qué he hecho aquí? He levantado un poquito la, la puertita nada más, ¿ya? He hecho un corte aquí. Voy a cortar acá porque no me gusta que quede esta puntita. Y esta de acá también voy a cortar, ¿ya? Ahí. Un detallito nomás, ¿ok? Y esta la voy a poner aquí, ¿ya? Ahí. Y... Medidas de la cartulina base 20 por 20 y doblar la mitad. esa jolita es lo máximo, no hay nada que hacer. Bien, miren, así va a quedar. Yo... Últimamente me está gustando mucho ponerle eh, bastante 3D. Me gusta. Las tarjetas quedan lindas. Las que les he enseñado cuando empecé, todas tienen 3D. Entonces, le voy a poner en la parte de abajo, le voy a poner su 3D para colocarla aquí. Y aquí también le voy a poner su 3D. A ver. Pero obviamente vamos a cortar porque no queremos que se, que se vea esto. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer un cortecito así. Ahí. Ahí. ¿Ya? Y este se va a colocar acá. ¿Ok? ¿Vamos bien? A ver, me dicen. Y como la ventana es la principal de toda la tarjeta, le voy a poner doble. Miren, doble. Le voy a poner aquí. ¿Ya? Y esto se me va a levantar así. Va a ser una tarjeta en súper 3D, ¿ok? Esto se va a colocar así como lo están viendo, espérense. Ahora vamos a ver si solamente le pongo uno. ¿ya? Ahí voy, voy, a, voy a ir probando, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es comenzar a acomodar las piezas de lo que quiero poner, ¿ya? Las flores están por aquí, todavía no las vamos a poner, yo tengo unas piecitas, acá está todo lo que voy a colocar, Aquí está todo lo que voy a colocar. Yo tengo unas piecitas de trupán, estas de aquí, que las vamos a dejar y las vamos a colocar. Esta la voy a bajar un poquito. Y una voy a colocar por aquí y la otra voy a colocar por aquí. Ahí. ¿Ya? Esta de aquí creo que lo voy a cortar un poquito más para que entre bien. Un momento. Ahí. Ahí. ¿ya? Por eso, ¿por qué no pego nada? porque no he pegado nada? En realidad podría pegar estos dos, ya podría pegar. Voy a pegar estos dos para que no se me mueva. ¿Ya? A ver cómo están. ¿Les está gustando lo que estamos trabajando? A ver, vamos a ver. A veces el taqui se pega y como no he probado si está bien, no lo he, lo he probado. Vamos a trabajar con este nomás. Ahí. Vamos a pegar de una vez. va a venir Gracias, chicas. Qué bueno que les esté gustando. Aún no hemos terminado. Estamos empezando, imagínense. Va a quedar hermosa, van a ver. Van a ver qué bonita va a quedar. A ver, el rodillito. Poniéndolo bien derechito, derechito, derechito. Y ya, ahora vamos a colocar este. A ver, ¿les está gustando? ¿Dónde consigo estas ramitas? Yo les cuento que yo estas ramitas... Yo me pido muchas cosas por Aliexpress. Entonces, estas ramitas me las pedí por Aliexpress, pero yo estoy segura que ustedes pueden encontrar estas ramitas secas en los lugares que venden flores. También venden ramitas. Ya. Y ahora que está de moda la resina, estoy segura que también las están vendiendo en, en, en las tiendas de manualidades. Como colocan estas ramitas secas en las piezas de resina, quedan muy bonitas. Ya, ahora sí, colocamos esta por aquí. Ya, ahí está. Ya, ahora sí, lo que me importa a mí, me importa mucho, es la ventana. La ventana es la que va a venir por acá. Entonces, a ver, todo está derecho sí. Esta piecita la voy a poner por aquí. Y esta de aquí la voy a poner por abajo. Ahí. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Están conmigo? Disculpen si encuentran así que todo está desordenado, pero es normal. Es lógico. ¿Ya? ¿Dónde voy a colocar las flores? Pues voy a colocar una aquí, la otra por aquí. Así voy a comenzar a ir armando. ¿Ya? ¿Ya? El palito no lo, eh, no lo corto porque con esto voy a comenzar a armar y colocar las flores, ¿ya? Muy bien, antes de eso, antes de este, ya, yo ya estoy ya para armar. Mis cari, ¿cómo se llama la colección de los papeles? Es la de fábrica de Quorum. Cuando empecé la transmisión les dije, mis tengo asamblea del cole, después termino de ver la belleza que está haciendo. Gracias, Juli, este, um, Alicia. Muchas gracias por siempre estar acompañándome. Bien, antes de esto, le voy a poner esta gasita. ¿Quién no tiene gasita? Es súper fácil de conseguir esta gasita. Y la voy a pintar un poquito. ¿Ya? Aquí. Voy a pintar. La pueden dejar en blanco porque queda muy bien en blanco. Pero yo voy a pintarla un poquito con verde. A ver, vamos a ver si cojo esta de aquí y la pinto un poquito. Ya, vamos a pintar un poquito. Listo. Tapamos, acuérdense de siempre tapar. Y esta la vamos a poner por abajo también. Ahí. ¿Ya? Esto es como si le estuvieran poniendo base a sus tarjetas. Una basecita. ¿Ya? A ver. Voy a colocar este. Ya está pegado. Ya, ahorita ya comienzo a trabajar con eh, la pistola de silicona. Porque para mí la pistola de silicona es una maravilla. ¿Ya? Coloco... este de aquí para que no me vayan a quemar luego esta de aquí va a venir acá antes esta de aquí y esta de aquí por acá ahí ya, un poquito más abajo ahí más o menos ahí lo ven hola hola bienvenidas Ahí. la ventanita que viene a ser la la que, le puse uno nomás ¿eh? la que se va a llevar todo, todo, toda la visión es la ventana, ahí ok, vamos a colocar un poquito de bonita coloco por acá, otro poquito de gomita, lo coloco por acá, es gas, así chicas, es gas. Muy bien, una vez que ya está esto de aquí, yo ya puedo colocar mis flores, ya, ¿qué es lo que hago? Con el palito, Justo donde está el palito, he hecho la silicona y comienzo a colocar la flor. ¿Ya? Ahí. Ok, ahí voy a bajar un poquito. Ahí está mejor, ¿no? Mis cari, ¿qué me aconseja para troquelar con Big Shot o Cameo? Ah, bueno, eso va a depender de, de lo que te guste. Por ejemplo, yo tengo los dos, yo tengo Cameo y Big Shot. Pero a mí me gusta cómo queda con la Cameo. Con la Cameo, con la cameo le da eh, un acabado diferente. Perdón, con la Big Shot le da un acabado diferente al de la Cameo. Entonces, yo personalmente sí prefiero la Big Shot. Claro, en la, en la farmacia, excelente. En la farmacia. Ahí están las dos flores grandes, ¿se acuerdan? Las grandecitas. En la parte de aquí abajo... Voy a poner esto, ¿ya? ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me dice qué es esto? Voy a poner parte de acá. Ahí. Ahí lo voy a poner. Eso quiere decir que tengo que cortar acá. De aquí, aquí, aquí. Entonces tengo que cortar Aquí. Ay, ¿ya? ¿Sí lo ven, no? Ahí. Vamos a colocarlo por acá. Ahí abajito. Pipiu, exacto. Un pedacito de vipiu dígame si no queda hermoso. Ahí. Y ahora sí continúa. Me faltaba eso. En esa parte. Pueden poner encaje, Bipiú, lo que quieran. Lo que quieran, en realidad. Bien, continuamos. Voy a bajarle. Voy a bajar. Voy a bajar. Ahí está. Miren qué bonita está quedando. Todavía le faltan unos detallitos. Encaje, Bipiú. Lo que quieran, chicas. En realidad es lo que quieran. Esta de acá la vamos a poner acá. Ahí. Ahí la voy a poner. si sí, BPU, encaje lo que ustedes quieran. Esta va a quedar acá. Ahí. Espérense, si esa queda aquí, esta la voy a poner por acá. Sí. Entonces, agarro el palito. Y ahí le hecho la silicona. Levanto la, la florcita y coloco ahí. Igual acá. en El palito. Gracias, chicas. Qué bueno que les esté gustando. Acá como, la, como está abierta la la ventana. Ahí. Ahí. ya está, muy bien, y esta de aquí, me quedó una más, no, ya no la voy a poner, voy a dejar ahí, bien, yo tengo estas hojitas que son de Sylvie Art, que son hojitas hechas en este MDF delgadito, delgadito, entonces yo las corto y también las comienzo a acomodar, por ejemplo, ya está por ir acá. Las hojitas las corto y las voy acomodando levantando las, las flores miren cómo le da todo el acabado las hojas ahora vamos por arriba a ver, espérense vamos a echar un poquito más acá de verdad no hay nadie después de mí, este... Porque yo me demoro. Porque le hago detalles. No sé si está por ahí, este... Maylin. Que me diga si me puedo demorar de verdad o me apuro. Que me tomo mi tiempo para estas cosas, chicas. Porque en los detalles en los detalles está Mayni me dice si es que tengo que correr por favor gracias gracias chicas muchas gracias por acompañarme Ahí está. Las hojas son lo que le dan el, el detalle. ¿Lo ven ahí? Sí. La de felicito. Muy bonita la tarjeta. Gracias, Lida. Gracias. Y todavía no hemos terminado. No hemos terminado. No hemos terminado. A las ocho y media se conecta mi smidin para el sorteo. Ah, ya, ya, ya. No hay nadie que, traba que haga tutorial. Gracias chicas, muchas gracias. Yo pensé que había alguien y dije, oh, ahí está. Aún no la termino, les cuento. Les cuento que aún no la termino. <ríe> Recién estoy empezando. <ríe> recién estoy empezando ahora voy a colocar unas piecitas de la misma colección unas piecitas de la misma colección ah ya exclusivo para mí <risa> ya me da risa ahí de la misma colección, corté unas ramitas y sigo armando. A ver. ¿Les gusta cómo está quedando? Muy bien. Espérenme un ratito que yo saqué un montón de cositas acá y dije, a ver, por si acaso, ah, ahí está la mariposa. Pero a la mariposa la vamos a poner al final. Un momentito. Un momentito. Vamos a poner unas, unas ramitas blanquitas que son troqueladas. Mis, sus tarjetas siempre hermosas. Lindo, mis cari. Gracias. misma y se conecta a las ocho y media. Perfecto. Ah, ya. Entonces me quedo tranquila. Perfecto. Disculpen, pero... Cuando, dices, cuando me dicen, vas a hacer una tarjetita... Yo pienso en todo lo que puedo hacer y ahí es donde comienzo a hacer los detalles. Que creo que es lo que más demora. A ver, yo le estoy poniendo este tipo de ramita troquelada, que es un troquel, que si ustedes se dan cuenta, voy acomodando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo del todo. ¿Ya? Y si yo pongo una por aquí arriba, también pongo una por aquí abajo. ¿Ya? Entonces esta también va a ir aquí, esta ramita. Gracias, chicas. Muchas gracias. Mira, ahí. Estas son unas ramitas que también me parecen súper lindas. Súper, súper lindas. Ya, ahora, las florecillas secas. Ahora las florecillas secas. Vamos con las florecitas. Minirito. Si se dan cuenta, todo lo hago al final. Todos estos detalles que están por debajo, lo hago al final. ¿Ya? Miren. Qué hermoso proyecto. ¿Qué tal arte? <risas> Gracias, chicas. Me hacen emocionar lo pongo siempre todo por debajo, por abajo. Karina, no me salen mis, no salen mis mensajes. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Maylin? ¿Por qué no salen tus mensajes? Necesitas que ya corte, termino rapidito. Usa el tiempo que necesites. Ay, gracias. Gracias, Maylin. Gracias, mailín Todo lo pongo por debajo. Y lo voy acomodando con un punzón. Ahí. ¿Lo ven? Yo soy de las que digo, siempre lo repito, para mí... Más es más. Me gusta mucho que esté cargado. Hay gente que no le gusta, lo respeto y, y me encanta también cuando son clean and simple, pero yo no soy clean. Entonces siempre le estoy poniendo bastante y bien cargadito en algunos lugares, ¿no? En, algunos, en algunas partes. Ver, espero que les guste lo que estoy haciendo. Me voy ahora por estas ramitas secas. Ya son detallitos lo que vamos a poner. Ah, sí, sí les ha gustado Muy bien Gracias a ti la clase está hermosa Gracias <ríe> Gracias, gracias chicas Muy bien, este lo voy a meter Voy a poner unas cuantas, miren esta florcita seca Meilín, sí te leemos Te leemos Te leemos Voy a cortar un poquito Ahí está eh, saludando a Medellín por el aniversario. Vamos, yo sigo levantando y acomodando. Vamos a acomodar por acá. Ahí. Las florecitas secas. Ahí. Y por abajo, si le he puesto por arriba, también le ponemos por abajo. también le echo la silicona, la puntita, perdón, creo que no me están viendo, ¿no? Y lo acomodamos aquí abajo. Sí, son chiquitas las flores secas. Son una hermosura, son unas bebés. Uh -huh. Y ahora un poquito de moradito. Como ven, todo lo pongo al final. Aquí. No te preocupes, Melina. Acá estamos, acá estamos. Acá estamos, hija. <ríe> Como les digo, si pongo arriba, pongo abajo. Y ya va a haber un momento en que ustedes van a decir, ya, hasta aquí nomás. Aquí llegó. Hasta aquí llegó. Este, no, lo voy a poner. Ay. Ah, tuvo problema con su celular. Pobre Meli. Ya estamos acá, no te preocupes. Todo está bien. A ver. ¿Qué le falta? A mis alumnas siempre les pregunto lo mismo. Y siempre me responden. ¿Qué le falta? A ver, cuéntenme. ¿Qué le falta que siempre hace la Miscari? Ya sé que me faltan las mariposas. Mariposas, mariposas, mariposas. Yo había cortado otras cositas, pero esto lo voy a dejar aquí. Maripositas, miren, unas maripositas chiquititas. Sorre la, la mano. Voy a poner una aquí. Una por aquí y vamos a poner otra, vamos a jalar así. Ajá, brillo el letrero, la mariposa, los brillos, claro que sí, los brillos. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a trabajar si no tiene brillo? ¿Cómo va a trabajar la Miscal sin brillo? Imposible. Muy bien, vamos a ponerle brillo. a Pedido el público. A pedir al público más mentirosa, a mí me encanta el brillo. El letrero, los brillos, el letrero. Vamos a poner el letrerito. La frasecita. Es importante. Una frasecita bonita. Que tenga que ver, very kind. A ver, experience. El mensaje, el brillo she was thinking después de decir adiós ahí está before say goodbye este vamos a poner le vamos a poner con una pom con, con, con, con pero con delgadito nomás vamos a poner El sentimiento, claro que sí, el sentimiento. Es tan importante el sentimiento. Así que vamos a colocar el sentimiento. Sí, al final estoy, voy a poner el brillo al final. No se desesperen. Ay, perdón, estoy poniéndole a la palabrita. No quiero es que se vea la forma. Hilo plateado. Sí, pues yo les enseñé a usar el hilo plateado, ¿no? No, esta vez no voy a usar el hilo plateado, pero le pueden poner su hilo plateado ahí atrás. Queda bello. Sin brillo no es la miscari, sí, es verdad. Un momentito, ahorita les pongo el brillo. Sin brillo no existe la miscari. Un brillo muy sutil, ¿ya? ¿Cuánto tiempo vamos? Ahora y Ah, ¿estamos bien? Brille, brille, shine, shine. Ya, yeah, before you say goodbye. Ahí está, la palabrita. Ya, yeah, vamos con el brillito. Este de aquí quiero que se me da un poquito más All right. ahí. Yeah. Ya, eh, ¿cómo lo voy a poner? Lo voy a poner con una esponjita, ¿ya? Yeah. Esponjita, mis cariños, esponjitas, acá está. Vamos a trabajar con esponjita. Eh, yo utilizo este, este Glue de Pilot. Ahí, lo he hecho generosamente. Está apagado? está apagado. Y vamos a echarle por aquí su brillito su brilli que les gusta a las chicas. Por aquí también su brilli brilli. Ahí está. A ver, ¿dónde estará mi cucharita? ¿La cucharita estará por acá o no, ¿O no estará por acá? no he sacado mi cucharita chicas, no importa con el dedito nomás A ver, el brilli brilli está el brilli, brilli a ver, ahí están, ahí está todo lo que le hemos puesto, miren, todo lo que le hemos puesto. Ahí está. Por aquí la mariposita y todo lo que le hemos puesto. La palabrita. Uh -huh. Ya está. ¿Les gustó? Iris. Esta goma es la que siempre uso, la de Liquid de Pilot. Es la que siempre, siempre uso. Queda bella. Qué bien que les gustó. Yo le iba a poner unas, eh, unas lentejuelitas que tengo por aquí. Pero creo que ya es suficiente. Para Vamos a ponerle unas cuantas. ¡Ah! ¡Re lindo! ¡Qué bueno que les gustó! Voy a agarrar el gel. Un detallito más. Qué bueno, qué bueno les gustó, chicas. Vamos a agarrar el gel. Vamos a echar un poquito de gel. En estos pedacitos que están por aquí. Yo se los pongo en las esquinas. En todo este borde de por acá. Más bordecito de aquí, por aquí. Ustedes recuerden que mientras más textura le ponen a la tarjeta. O a su proyecto queda más lindo, ¿no? Como siempre, una tarjeta bellísima. Gracias. Ah, María Melgar, gracias. Dianita, gracias. Hermoso, efectivamente me inscribiré en taller tuyo. Medalí, gracias. Brillantina escarchada fina, polvo de hadas. Gracias. Voy a poner estos bytes. Mini, mini piedritas. Ustedes no saben el detalle que le da esto. A ver. La textura, sobre todo. Seremos compañeras. Sí, ahí están mis alumnas. Mis alumnas son, pero lo máximo. Mis alumnas son lo máximo. Mónica Flores, que me conoce muy bien. En esta etapa es cuando la Miss dice, creo que así está bien, pero sigue creando cositas. Ay, sí, es que yo amo hacer mis tarjetas con mis flores. Y le pongo más textura con esto, ¿no? Con las mini arstone. Ahorita se las voy a enseñar. Este es el preciso momento. Cuando la Miss Cari dice, se acabó, pero no se acabó. <risa> Me encanta. Mis alumnas son la máxima. Mis alumnas son la máxima. Y ahora lentejuelas. Lentejuelas. Esto es eh, gel, ¿ya? Transparente. Esto, a la hora que se seca... A ver, voy a bajar un poquito más la cámara. A la hora que se seca, seca en transparente y, eh, y se ve algo lindo. Aquí por acá le pongo. A mí quien me revisa mi tarjeta ve todititos los detalles. Lentejuela. ay y una bendecida por acá una por acá ay vasito ay Ajá, ahora por abajo, ahora por abajo, vamos acomodando, ahorita les enseño los detalles, una vez que yo terminé, les enseño los detallitos, ya, porque lo estoy poniendo por las esquinas, en realidad lo estoy poniendo por todas las esquinas. Pero si se fijan solamente por un solo lado, yo no estoy trabajando por diferentes lados, hay espacios en blanco, hay espacios en blanco, y eso hace el punto focal. Y entonces, el ojito va a mirar en donde tiene que mirar. Ahí. Uh -huh. solamente de bien. bien pegadito ahorita las leo, ahorita les leo, sorry sorry no las estoy leyendo porque estoy tratando de terminar el trabajito último ya para que la miscarina se vaya ya la tendrá aburridas ya, ahora sí a ver, a ver Ay. Ay. a ver ahí la tienen le eché lentejuelas siempre pegaditas al trabajo, acá hay muchos, muchas verdes acá, está. tienen que tratar de que se peguen y que se vean como escondiditas ya, ahí las ven ahí están ven las mini artstone ahí las bolitas las ven ahí están miren qué bonita quedó Ahí está, ahí está la mini. perfecto, ahí está, listo, quedó, a ver, las leo un ratito, las leo porque la miscari, ya terminé, en serio terminé. A ver, ese gel es para, uy, no lo leo, no lo leo, a ver. Un ratito, vamos a limpiar. ¿Dónde está mi aspiradora? Por ahí dejé mi aspiradora. Vamos a limpiar esto, ¿ya? Rechula, gracias. Un ratito, un ratito, vamos a limpiar. Quedó, chicas. No sé si les pasa, pero siempre queda una desgracia después de, de trabajar. Así que me van a disculpar. Siempre pasa. Espero que les haya gustado. Espero que a Maylin también le haya gustado lo que he hecho con mucho cariño para ella. Todo se ve hermoso, sudamente detallista. Gracias. ¿En qué cartulina trabajaste las flores? Opalina 180. Opalina 180 trabajé, chicas. Sin palabras, Marilia. <risa> Gracias, sin palabras. Y eso que me faltó ponerle eso. Pero ya, ya no. Me faltó poner algunas cositas, pero yo creo que es suficiente. Ha quedado suficiente. A ver, espero que les haya gustado. Me quedó muy lindo mi cari. Gracias, chicas. Ya saben, me pueden encontrar en mi academia de scrap. A ver, voy a salir un ratito para que me vean. Eh, ya saben, pueden encontrarme en mi Academia Scrap. Voy a entrar un ratito con la cámara para poder salir. Gracias a ustedes, chicas. Espero que les haya gustado realmente. Si eh, no han visto el video por completo, pueden retroceder y van a ver los materiales, cómo hemos pintado las flores. Ahí está. Miren qué bonita quedó. Ay, me encantó también. Mi, su tarjeta es una obra de arte. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Ahí se las dejo para que la vean. Mi, super hermosa, gracias como siempre. Cari, las flores son de foam. Sí, Connie, las flores son de foam. Connie, ¿tú has estado ahí en las, eh, en el festival de flores? Eh, el nombre del gel es, eh, es el gel de prima. Solamente que yo lo tengo en ese pocillito. Pero es el, el gel de prima. Está precioso. Gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias también a Maylin por haberme invitado. Súper feliz de eh, compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Están invitadas, como les digo, a la academia. Donde dictamos clases todos los meses con diferente temática. Y aparte. En la academia también van a poder encontrar eh, las flores, los tutoriales de flores que yo hago. Gracias, gracias, muchas gracias. Pueden visitarme en Scrapeando con mis Cari. Ahí van a encontrar... Eh, diferentes tutoriales que yo comparto eh, con las chicas ¿ya? Gracias Maylin, un beso gracias a ustedes, espero que les haya gustado, ahí le mando mañana una fotito a Maylin para que la suba al, al grupo y, y la comparta con ustedes y si hay por ahí alguien que le gustaría participar, nos acompaña gracias Maylin te mando un beso unas buenas noches, cuídense mucho nos vemos hasta otro momento Bye, bye.